Buenos días, director. Gracias por estar aquí con nosotros. Si ¿Sí me da su nombre? Sí, muy buenos días. Antes que nada, bienvenidos. Muy agradecido que estén aquí con nosotros. Mi nombre es José Manuel Pérez Guzmán y en este momento estoy a cargo de la dirección de la Escuela Secundaria y de bachillería oficial Oficiala. Eh, ¿Nos podría hablar de su especialidad en neurociencias? Muy bien. Muy bien. Bueno, como le comentaba, previo a la... A la entrevista eh, yo estudié educación, una maestría en educación, y cuando estudiaba educación conocí a un doctor que trabaja para la UNICEF, el doctor René Donoso Cereño, y él me indujo en el mundo de las neurociencias, en este mundo de la neuroeducación que es muy apasionante y que nos ayuda a comprender y a entender mejor de cómo aprende un adolescente en particular, que es el área que estamos nosotros en secundaria, y cómo esos cerebros eh, tienen esta diversidad para aprender. No todos los cerebros aprenden de la misma manera. Y bueno, eh, es algo apasionante que lo aplico aquí, en la medida que puedo, con los, con los alumnos que tenemos. ¿Cómo está usted aplicando sus conocimientos en neurodiversidad en el sector al que atiende en esta escuela? Bueno... Eh, debido a la naturaleza de mi función, eh, como pueden ver, tengo que atender varias cosas aquí, pero mi origen aquí en la escuela eh, laboral es la prefectura. Y de la prefectura eh, siempre en, me gusta mucho estar en el salón, detectar problemas de trastornos del aprendizaje. Y le comentaba eh, detectar alumnos con TDA, TDAH, porque el TDA, eh, puede ser con o sin HCO, o sin hiperactividad. Eh, alumnos con el aspecto autista, en este momento tenemos algunos, y están atendidos y en la medida que me permite el tiempo, siempre subo a los alumnos, entro a los alumnos y trato de influir en esos cerebros, que son maravillosos. Muchas gracias. Bueno, es un halago para 11-11, ¿por porque en 1111 -11 siempre apoyamos la neurodiversidad. Mm, ¿Nos podría decir uh, cómo...? Mm, apoya en este caso a alumnos que tienen esa inclinación hacia las artes y mm, digamos, no sé, música, actuación, escritura. ¿Cómo esta institución, al menos su sector, apoya a estos alumnos? Bueno, eh, de inicio nosotros eh, podemos decir que somos una escuela nueva, nos hemos independizado de bachillerato, tradicionalmente era secundaria y bachillerato y hoy eh, ya estamos... Nosotros, aunque compartimos el mismo plantel, somos diferentes escuelas. Entonces, estamos en esta reestructuración y esta reorganización. Y con respecto a esto, tenemos a un profesor excelente que, para las artes, que es el profesor Fernando Alejandro. Y él nos ayuda, tenemos un proyecto ahorita con el maestro Cacique, de hacer una, una banda de música, una orquesta, y estamos ya trabajando en ese proyecto a la medida de nuestras posibilidades y también de nuestro contexto social. El contexto social nuestro es, eh, es muy eh, precario. Entonces, tenemos que trabajar, hacer esfuerzos y sobre todo sacar ideas para poder aterrizar los proyectos que en determinado momento tenemos en mente. Pero bueno, hay toda esa voluntad, hay toda esa preparación de parte de todo el personal aquí que, que elaboramos. Y, y bueno, vamos buscando los medios para apoyar esa situación. Usted dijo algo muy importante acerca del contexto social de la escuela que es precario. ¿Cómo se siente usted personalmente, como directivo, el ver a un exalumno graduado exitoso que salió de aquí de la institución que, como usted lo dijo, tiene un contexto social precario? ¿Cómo se siente de saber que, que un egresado y está viniendo a visitar esta escuela? Es algo muy grato. Yo creo que en todos los docentes eh, es el, el verdadero salario emocional que se nos da cuando encontramos a un alumno y lo vemos que está triunfando académicamente, pero no nada más en lo académico. Aquí es muy importante destacar que el éxito académico tiene que ir acompañado del éxito como persona, que sean buenas personas. Nosotros tenemos egresados pues muchísimos en esta escuela, muchas generaciones, y tenemos doctores, tenemos inclusive un presidente municipal aquí, estoy en esta escuela, y, y bastantes personas que hoy en día trabajan en diferentes eh, cargos muy importantes dentro del ámbito privado como gubernamental. Entonces, se siente muy bien porque nosotros... Eh, en este momento sobre todo recalco el momento de la secundaria que es una explosión en ese cerebro que viene una reestructuración de los lóbulos frontales eh, y que nosotros tengamos esas herramientas didácticas y pedagógicas y con el mundo de las neurociencias podamos atender los cerebro para tratar de gestionarlo que no se pueden calmar eh, y vemos que una vez que sale de esta tormenta de la adolescencia continúan su vida académica y entonces sí eh, vemos que esa semilla que nosotros hemos sembrado va a fructificar eh, en la sociedad y eso es muy, pero muy confortante para nosotros como docentes. Un consejo que les pueda usted dar a los jóvenes y pues que van a ver este video a la juventud que está apenas para arriba, que vemos que casi no, eh, ya no hay nada que les, que los asombre, digamos que ya han visto todo. ¿Qué consejo les puedo dar a ellos? Pues más que consejo a los, a los adolescentes que son adorables, yo les doy un consejo a los padres de familia. Tenemos una muy falsa concepción, sobre todo en los países subdesarrollados, que el adolescente o el individuo llega a la secundaria y el papá y la mamá le dicen, «Ya estás grande, ¿por qué hiciste esto? Ya estás grande». Ya te puedo decir solo, es un error muy grande, es un error muy grande. La adolescencia termina y coincide con un momento biológico, la maduración de los lóbulos frontales. Y en las mujeres, en ustedes las mujeres que maduran más rápido. Eh, sus lobos frontales están completamente ya reestructurados a los 21 años nosotros tenemos un poquito un desfase los hombres entre los 23 y 25 años entonces la adolescencia no termina cuando empieza la la secundaria ese es el momento en que los padres deben de estar más unidos a sus hijos es ahí el momento en verdad se tienen que ser sus amigos para qué para saber cuáles son sus inquietudes para saber eh, nosotros recibimos en primero de secundaria a pubertos, eh, eh, esta pubertad maravillosa que es un evento biológico que se va a empatar con un momento psicológico que es la adolescencia. Entonces, en seis meses, ese puberto se está convirtiendo en un adolescente y está sufriendo cambios tremendos físicos y psicológicos. Y entonces es donde el padre debe de estar ahí al pendiente para que cometan los más mínimos errores. Porque si los dejamos, si nosotros dejamos a nuestros adolescentes, aquí las estadísticas, en, sobre todo en Latinoamérica, son tremendas, ¿no? Se enredan en la delincuencia, en las drogas, el alcoholismo, tantas cosas, pero precisamente porque los padres, necesitamos padres más comprometidos y sobre todo más informados de qué es el evento y cómo repercute tanto el en el individuo en el futuro, este evento de la adolescencia. Entonces, yo siempre hago énfasis en los papás. No lo suelte, no lo suelte. Tenemos que ser pacientes. Tiene que haber mucha paciencia, ¿no?, eh, eh, para tratar a un adolescente, porque una vez que solvente esta parte, seguramente el resto de la vida le irá mejor a él, a la sociedad y obviamente a la familia. Es que... Bueno, sí son muchas cosas muy importantes que... Esperemos que todos los que están viendo este video, pues, puedan atender a su consejo. Y como última pregunta, ¿hubo un antes de la pandemia y un después en esta escuela? Sí, eh, antes y después de la pandemia y un después en este planeta, en nuestra especie, como humanos. Va a haber, yo, yo eh, le comento a los adolescentes, eh, entro al salón y les digo, en un futuro, esto va a ser un parteaguas aguas, va a ser el mundo antes de 2020, el mundo después de, do, de, de 2020, más bien la humanidad. Claro que hubo, y hubo un trastorno en nuestros cerebros. ¿eh? Va a haber una modificación, inclusive yo creo, y ese es un trabajo para los científicos, va a haber inclusive como una mutación biológica en, en nuestros cerebros porque se detuvo, se detuvo el planeta, se detuvieron muchas cosas. Ahorita estamos recibiendo un porcentaje de 20% en esta escuela de alumnos con ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque estuvieron encerrados, porque vinieron los problemas económicos, porque vinieron los problemas sociales. A ellos ya no se les permitió hacer ese momento social de la convivencia, que es aquí el punto de encuentro en la secundaria. Y entonces va a haber trastornos que tenemos que atender. Los profesionales de la salud mental deben de estar ahorita muy, muy ocupados y ocupados... En estos trastornos que se han dado, y sí, claro, que nuestra escuela tiene un antes y un después. En nuestro caso, eh, el cuerpo docente somos un cuerpo de trabajo muy unido, muy sólido. Nos caracterizamos por eso y también por la preparación académica que tienen en esta escuela eh, pública los docentes. La verdad es que eh, tienen una preparación académica muy buena y eso nos ha ayudado para, como ustedes pueden ver, echar a dar nuestra escuela y poder atender este momento psicosocial de la mejor manera. La recomendación que hacemos en los consejos técnicos y demás es tener mucha paciencia, agotar estrategias, no podemos irnos sobre el adolescente a decir, tienes que aprender, tienes que... No, estos cerebros vienen impactados por un encierro, vienen impactados también por, y hay que decirlo muy fuerte, la violencia que hay veces en los hogares y muchas de las veces... Ellos vienen de tormentas tremendas de casa y este es el lugar del refugio. Entonces, aquí es donde acogemos a todos esta agresión que en determinado momento sufre el adolescente. Al clausurarse las clases y estar todo el tiempo en la casa, es, eso aumentó en algunos casos y hoy ellos están ávidos de llegar a la escuela. Los vemos muy contentos ya de estar en clases presenciales porque saben que aquí tienen un lugar que se convierte no solamente en el momento académico, sino también en el momento de refugio para ellos eh, de la violencia que en determinado momento se sufre. ¿no? Muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Nos gustaría que se pudiera despedir a la, a la cámara. Muchas gracias. Muy bien. No, gracias a ustedes. Les agradecemos que, que estén aquí con nosotros. Eh, somos una escuela eh, general, secundaria general, y esperemos que regresen, esperemos que nos ayuden a difundir también todo el tema de neurociencias, de la neuroeducación y de cómo podemos atender mejor con nuevas estrategias a nuestros adolescentes, sobre todo a nuestros adolescentes, que es el momento de parteaguas en la vida. Eh, puede haber un adolescente bien atendido que se va a convertir en un muy buen individuo para la sociedad o puede haber un adolescente que recibió bastante maltrato y después nos lo cobrará como sociedad. Entonces yo les pido que cuidan que cuiden, perdón que abracen, que entiendan, que tengan paciencia con nuestros queridos adolescentes. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Gracias a ustedes por recibirnos. Muchas gracias, María. Buenito día. Corte.